Advertencia. Los experimentos realizados en este programa son realizados por profesionales y pueden resultar muy peligrosos. No intente imitarlos. Hola y bienvenidos a mi laboratorio donde la seguridad es la prioridad número uno. Lo que voy a hacer es colocar este caucho. De manera que mantenga prendido el encendedor. Es un poco difícil, pero voy a intentarlo. A ver, uh, no puedo. Ya sea tenemos de una vez más. Apúntele bien. Después intenté con un caucho más grueso y me dio mejores resultados. Y lo coloqué en una prensa, una vez que el encendedor estaba prendido. Después lo seguí intentando, pero le quité esta tapita y le aumenté un poco la cantidad de gas que sale. Pago. Apúntele bien. ¿Es cierto? Sí. Ahí. Pues el caucho. ¿El no. caucho, no? Sí, el caucho. Después de intentarlo otras dos veces, pasó esto. ¿Qué prendió esa mierda? ¿Qué prendió, no? No, lo que está saliendo es como gas. <tose> ¿Has agua? Es eh, lo que está saliendo ahí es gas Ay, se prendió esa mierda <risa> ¿Dónde está? ¿Qué cosa es eso? ¡Un, ¿Un experimento? experimento! ¡Uy! ¡Alejese de acá viejo! ¡Alejese de acá! Se alcanza a romper el vidrio. No, eso no es Ah, sí que veo ¿no? Su madre, no sé, ¿por qué dale, dale, pasa! ¡Ya Dale, graba, graba. Ah, está listo con el destino. ¿Ya salió como todo el gas o qué todavía queda? Todavía está saliendo muy chimudo por lado. ¿Por ¿Qué se Ay, Está poseído por, por el, el demonio. Ella? No sé por el Ay que ver. <risa> ¿Lo apagamos? Yo pienso que sí porque ya empezó a bajar. Ya está quemando es como la pasta. Para lo que está? eso ya huele feo. ¿Ya, ya, ¿Se descargó? ¿Qué? <risa> Ay. no hay otro? No. echamos agua? Si se prende más. No. Ahóquelo con un con algo. Oh, no moleste, no venga acá. No, quítese de ahí. Puto esto este entordeo basura, madre. con un trapo. ¿No quieres? No, No, oh, pero ¿Por qué? Ah, ¿qué, le puedo hacer? No, ah, que, que se quite allá. Con un trapo, ahóguelo. Ya, sí. Que está siempre en el trapo, ¿no, Espe? No, no, espere. ¡El trapo no, se, va se va a prender! Espere, no tanto. Ya, ya, uy. Ya es un reguero. Águelo. Ah, que la lo por encima, con una ruana ya se ahora. Ahí se muere, mire. No se murió. Perdón, quítate ahí. No intenten hacer esto en casa Recuerden muchachos La seguridad es lo primero Recuerda no imitar esto en casa Si te gustó este video Dale like y suscríbete Y visita mi canal para ver mis otros videos De experimentos, tutoriales, proyectos Y demás cosas Esto ha sido todo por hoy Yo soy Rafaqueque2013 Nos vemos en un próximo video Hasta pronto